Hola jugones y amantes del tenis ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien porque estamos aquí en el top Spin 4 Para jugar un poquito al la, a la ATP Finals A la ATP Finals Vamos a jugar simplemente un set a 6 juegos Hace mucho tiempo que no lo juego Pero Vamos a ver qué tal El otro día Mi madre jugó un poquito Y dije, hey, déjame probar Y jugué muy difícil Me equivoqué, eh, quería ponerlo en experto y, y jugué eso, jugué 3 juegos Y la verdad es que dije, ostras, qué guapo está el juego, ¿no? Eh, Como me gusta, pero bueno a ver si saco un poquito de tiempo y, y le dedico más al, al tenis. <tose> y bueno, lástima de, de que Nadal, bueno, pues no haya podido alcanzar las semis. Una pena, pero es lo que hay. Al menos ganó el último partido, el tercer partido. Y. contra Ruth. Jugó muy bien y tal, así que mira. Algo es algo, ¿no? Algo es algo A ver cómo se prepara para Australia y, y esperemos verlo de nuevo Compitiendo al máximo nivel Así que... Y bueno, Carlitos Alcaraz lo mismo Porque vaya coraje, ¿no? Vaya coraje Que el top número uno y top número 2 No estén en el mejor nivel Uno esté lesionado Que justo el torneo anterior se lo hacía Y okay, es que ya es... Ya es de gracia. Pero, en fin al final, la final tendrá, bueno, eh, se dará contra Novak Djokovic de parte de de, de este de Casper de Ruth. Así que bueno, yo prefiero que gane Djokovic, la verdad. Vamos a ver si, vamos a ver si recuerda algunas cosillas. ¿eh? Vamos a ver si recuerda algunas cosillas. Metió como 16 ace Nadal Vale Muy buena esa, sí señor Buen cruzado, eh, buen cruzado Voy a intentar hacer un Saque red Bueno Buena, como has podido Ya ahí, no hay tu tía Madre mía la precisión de, de Novak, ¿no? También te digo que ponerla Ahí tan ajustada a la línea era un poquito Innecesario Vale, revés. Uf. Ya está, ¿no? ¡Uah! Se ha equivocado. Bueno, vaya boleón. Vaya boleón. <ríe> Dos bolitas de break. Vamos a ello. Bueno, vaya restaco. A ver si podemos apuntar un poco, ahí me tendría que haber invertido un poquito Para pillar la derecha Yo creo Ahí está, qué buena esa Ahí, precisa, sí señor Pero queda otro más, a ver si sacamos con un poquito de efecto Y lo echamos al pasillo Va a ser en el segundo Vale Machaca, hombre Llega No la cagues, no la líes La dejada no sé si ha salido muy bien Buena esa, muy buena, sí señor Uf, acojonado estaba, eh No sé ya para dónde tirar La dejada no es que haya salido perfecta Pero ahí está Venga, vamos a ello Vale, apuntando cada vez mejor Angulamos bien No voy a pillar la red No me veo con la confianza Madre mía, madre mía Como no corras Ahí está, buenísima Podríamos haber hecho el, el típico golpe de paralelo, ¿no? En carrera y tal. Hubiese molado. Pero es que estaba cubriendo demasiado el paralelo. Eh, ¿A dónde va Nada, Se ha ido muy para atrás el colega. Vale, corre, corre, corre, corre, corre, corre. Uf, quería apretar esa. Quería echar el cuerpo para adelante y salir, salir. No ha salido. Corre. Nada. De coña. ¡Eh! ¡Que le hemos dado! ¿Qué dices? ¿Qué dices, loco? Buscamos el contrapié Uf, me lo hace él a mí Ya está Me cago en Panini, va a ser duro, ¿eh? va a ser duro Nos hemos equivocado ahí, pero bueno Vamos a buscar el Ace cruzado El Ace cruzado abierto Venga, sube no me da tiempo a subir, no me da tiempo a subir y estoy jodido, estoy perdidísimo. Quería subir, pero que va. Eh, que va, tío. Ah. Buena. Vale, aquí lo tenemos todo. Profunda. Llega. Paralelo fuerte. Igual hubiese sido mejor más precisión o algo. Ahí está, jugamos con la precisión. Precisión, venga, va. Vamos. Un poquito más de potencia es lo que haría falta, pero bueno. Lo movemos y aquí ya. Lo finiquitamos. Perfecto. Bien, bien, bien, bien, bien. No se me ha olvidado mucho de. De jugar, ¿eh? Buena, ¿eh? Vaya restaco, amigo. Corre. Sí, señor. Vaya restaco. Bueno. Vale, hemos llegado, pero... Lo hace fácil. La volea... La hace muy, muy, muy fácil. A ver, una profunda. Sí, ha ido bastante bien. Ahí me he equivocado. Me he equivocado, tío. Buscaba más el paralelo. Y buscaba más engañar de que se fuera al centro, pero vamos, la, la, la que no se fallaría sería la, la cruzada, creo yo. ¿eh? Y ahí ya lo tiene fácil. Me cachis, me cachis. Me he comido bastante el, el contrapié. Venga, ese es un muy buen golpe. Puff. Buena, vale Aquí podemos reventar, ¿eh? Nosotros ahora, sí señor ¿Flojita? Bueno, flojita los cojones Vale, a ver si podemos apretar un poquito más Si me queda en la red Se me queda en la red He querido apretarla esa, tío Y se me ha quedado en la red Me cago en panini, colega bueno, me revienta, ¿no? Vale, hemos llegado Bueno, ahí me he equivocado He hecho, vamos Llegamos, buena Paramos, de derecha Complicado, pero ya también llegamos A ver si metemos una profunda Eso es y para tu casa, joder, sí señor Ha costado, ¿eh? Está costando, está costando Vamos a ello Buah, el contrapio hubiese molado mucho Pero que va Fuera, venga, estupendo Tenemos el 30 Un poquito al cuerpo Vale, corre Ah, lo sabía, tío lo sabía. He salido demasiado. Bueno, espérate que no llego. No me lo creo, tío. ¿Cómo odio eso? <ríe> ¿Cómo odio eso? Pero voy a seguir intentando el ace, que a punto me sale. Buena, buena, buena, buena, buena, buena. Bien, bien, bien. Venga, 40. Vamos a cambiar un poquito la altura de la bola también creía que se le quedaba en la red, ¿eh? Fíjate tú Buena esa, profunda Otra vez, otra liada, tío Otra liada, parece que lo hago queriendo, tío Y en verdad esto es como que lo he hecho queriendo ¡Corre! Uf. Buena Ay, qué lástima ¡Corre! Vamos, buenísima ¡Qué mamón, eh! Me va a lesionar las rodillas, tú ¡No, la red! ¡Qué lástima, tío! ¡Buf! Profunda, eh Una pelota arriba Buena A ver si aquí podemos apretar Esa es muy bien, ¿eh? Muy bien, muy, muy, muy buena, sí señor Venga, va, que nos cuesta un poquito menos A ver, cinco... ¡Joder, mamón! Es que, mira, ¿dónde ha ido a la esquina, chaval? Esas cosas son de locos Bueno, una por otra, ¿no? Una por otra, ¿resto directo? Pues seis directos, chaval Saco fatal, ¿eh? Para... para la T... Buena. Vale, corremos. pues que la ha cruzado muy bien. Me voy para atrás. Y seguimos. Menos mal, fuera. Bien, bien, bien, bien, bien. Uy, venga, va. Bueno, uy, sí me ha ido bastante, pero... El objetivo era... Era hacerle otro ace. Vale, esa red ha sido... Ha sido una red afortunada Ha sido una red muy afortunada Sí señor, porque ha parado Bastante la bola y con ello pues me ha permitido pegarle un poquito más fuerte Y más angulado, así que Hemos obtenido la ventaja ahí Con lo cual perfecto Ahora lo importante es hacer buenos restos Contrapié Paralelo, venga vamos, un poquito más profundo Hubiese estado bien pero bueno, ahí tenemos muchísimo ángulo Que aprovechamos A ver si tomamos mejores decisiones Y tal Bueno, aquí a ver qué hacemos, ¿no? Porque aquí no hay nada que hacer Buenísima Buenísima ¿De quién lo habré aprendido, no? <ríe> Le mete mucha velocidad a la bola, con lo cual no llego Así que o tendré que poner la bola más lenta O se lo tendré que complicar un poquito más Una de las dos cosas, lo tendré que hacer aquí el ángulo ¡Ojo! ¡Ojo que me ha entrado, eh! Bueno, bueno, bueno, maniobrando Vamos a verlo porque ha sido una locura, eh Ahí me da tiempo a pesar de todo. No sabía si hacer cruzado o qué. Al final he dicho, venga, paralelo y que sea lo que... Y que lo, lo que tenga que pasar. Y madre mía, tú. Madre mía. Ojo, ¿eh? Puntito de break. Tenemos miedo. Hacemos un cortadito. De miedo nada. De miedo nada. Sí, señor. Vamos. Pues nada, igualando, sí señor, igualando ¡Ojo! Se vino el ace, por fin Se vino el ace a 174, pero se ha venido, eso sí Cuidadito Buena, sube Bien, bien, bien, no llegas, no llegas, no llegas Perfecto, bien, boleando Sí señor hay que tener cuidado con el saque de, de la ventaja Porque eh, puede ser peligroso Pero eso, el saque a la, a la T El saque en el centro Desde iguales Me cuesta bastante, sobre todo Con efecto Cortadito Yo subo también, te voy a reventar Toma, sí señor Ha sido una, una buena dejada He subido también, me tendría que haber hecho un globo pero, eh, bueno, pues no, no habrá caído ¿eh? Normalmente no hacen un globo, ¿eh? Porque aquí pueden hacer un globo realmente No sé si lo intentáis, se le ha quedado corto Ojo, ¿eh? O a lo mejor ha sido el típico liftado Que se le ha subido bastante, no lo sé Pero vamos, la, la hemos machacado De hecho yo no he, apuntado, yo he apuntado al centro, ¿sabes? Pero bueno Vamos a seguir apuntando a su revés ¿Vale? Castigamos Abrimos a ver ese paralelo. Muy bueno el paralelo. Vale, insistí. Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno. Se ha invertido muy bien. Buenísima esa. Aquí debería haber subido, pero... él lo veía bastante controlado. Sí, señor. Jugando ahí. Al revés del contrario. Pues nada. Vamos a ver si podemos llevarnos también este resto. Estaría genial. Al centro, que también molesta muchas veces. No siempre... Bueno, qué cagada, ¿no? Ahí. ¡Ojo, dejadita! ¿No se esperaba eso? No, lo que no me esperaba era que yo fallara, tío. Qué tarde le he dado, qué tarde le he dado. Además he querido reventar la volea con el, con el círculo, con el liftado, que es el golpe fuerte de volea. Pero bueno, mira, la dejada me ha molado porque no se suele hacer. Además, una, una dejada en carrera es muy complicada. Ha llegado el otro y, bueno Le ha pegado fuerte, ¿eh? Le ha pegado muy rápido No me lo esperaba tan rápido, la verdad Qué lástima Eso me pasa por, por querer reventar la bola, ¿no? Ya la reventaremos Aquí, por ejemplo Subimos Bueno, cagada, cagada, cagada, Nadal Se me quedan ancla el pobre Bueno, no pasa nada no pasa nada mientras no perdamos el saque. Buena esa. Vale, insistimos. Joder, colega. Vale, nos defendemos tranquilamente. Y ahora sí. Tenemos el ángulo. Eh, va a llegar. Nosotros también. Corre. Para atrás Vale, como podemos Vaya contrapié, colega Vaya contrapié que te has comido No me mires así, Djokovic No me mires así ¡Ay! No le he dado, en serio, le había dado a Globo, gente Le había dado al botón Globo Lo que pasa es que creo que le da un print tarde ¡Qué pena! Pues no sé por qué en mi cabeza creía que subía el Djokovic, tío Por un momento y esa duda ha sido que... Ha hecho que tarde lo justo. Vale, aquí podemos reventar, ¿no? La bola. Buenísima. Bien leída, sí señor. Son solo tres puntos. Vale. Nos permite... Estamos jugando bastante bien en cuanto a la profundidad. Cuando queremos meter paralelos. Como este, eso es bastante importante Buah, tío, qué cagada No, no, no sé apretar bien el, ese, ese golpe cruzado, eh Es así ¡No, no! Mano, penalti Qué, qué, qué lamentable, tío <risa> Qué lamentable Bueno, en fin No me da tiempo de invertirme, vaya cagadote bueno, espérate que me, me revienta Bueno, es que ahí Cuando la pelota me viene muy baja Y le tengo que dar muy por debajo Pierdo mucho Esa es la altura perfecta La de ahora Tirarle un poquito al cuerpo también Hemos salido muy tarde Vale, nos seguimos defendiendo Seguimos defendiendo Cortaditos él también va al juego de los cortaditos, a ver ese Bastante preciso Seguimos Nos cansamos un poquito Apretamos ahora Y no ha llegado, curiosamente, pensaba que llegaba Venga, bien Buena Bueno, también Uf, qué poco profunda esa, ¿eh? Buena esa, ¿vale? A ver si le pillamos un poquito el ángulo ahora. Venga. Las pelotas esas que, que se quedan cortas son muy molestas. Va a llegar. Que a lo mejor tendría que haber subido, pero bueno. Él no sabía dónde la iba a poner Djokovic. Capaz era de hacer cualquier cosa. Vamos a ver si me sale ahora el cortadito Tampoco me sale Uff, chaval, pero ¿quién eres? Muy buena esa Muy buena, sí señor La ha jugado mal Djokovic Vamos a ver si podemos Hacer el quinto Y por supuesto mantener el servicio Así que vamos a ello Vale, bien, bien, bien Corre, Corre, corre, corre por tu prima ya no, ya no Y ahí sí que necesitaría yo unos patines, ¿no? Unos patines con turbo Bueno, a ver Buena esa ¡Qué mamón, tío! ¡Qué mamón! Si le llega a botar un poquito antes a Djokovic Porque hemos tenido toda la suerte que, de que se había equivocado Vamos, Dejada, subimos Y buenísima Esta vez, sí, esta vez asegurando Dejando un poquito el paralelo, ¿no? Para ver si quiere jugársela y tal Si la juega, pues nos lanzamos de cabeza, ¿no? No literalmente, pero bueno, ya me entendéis Esta vez, a ver, llego ahí a hacer el, el golpe fuerte en red Y la tiro fuera seguro, pero He optado por un golpe más Más seguro, ¿no? A esa pelota se le queda un poquito baja Vamos Y ahora es nuestra oportunidad de apretar Muy bien Muy bien Venga, 30 iguales, ¿eh? 30 iguales Una profunda Bueno, tan profunda no era Pero se equivoque la volea Tendría que haber echado un poquito hacia atrás Vale, le hacemos lo mismo prácticamente Llega ¿Va a llegar también? No Vale, si hubiese llegado estábamos en la red, ¿eh? Pues nada, lo hemos conseguido El 5-3, sí señor Ahora toca, pues Llevárselo, ¿no? Con el saque Así que venga, el primero Que sea con efecto Ahora el contrapié No ha servido Buena. ¡Ojo! ¡Ojo el ángulo! ¡Ay, qué lástima, eh! ¡Qué lástima! ¡Qué lástima tú! Buenísima, buenísima. Estoy reventando. Venga, va, va, va, va. Bueno, esa se me ha quedado muy. Muy cortita y muy blanda. Buenísima. Vale, tranquilidad aquí, bajando pulsaciones un poco O intentándolo al menos Bien, angulaco Y un poco de contrapié Y el paralelo, sí señor Uf, increíble Dejada Vamos Y no llego Vale, vale, muy buena, ¿eh? muy buena Sí señor en toda la línea A ver esa profunda Se la quita encima Bueno, ha intentado lo imposible Yo le dejo el hueco Si sí, le salía el paralelo aplaudía Pero era muy complicado Así que ¿Lo tenemos? Lo tenemos, sí señor Sí señor Lástima que esto no sea una final realmente, no sé cuándo veremos a Nadal en una final de la ATP Finals, eh, pero ojalá verlo algún día y por supuesto que se lo lleve. Cada año es más complicado, eso lo sabemos, pero no imposible, no imposible, todos los años se dice, ay no, Nadal ya es imposible que vuelva a participar en una ATP y al siguiente año participa y al siguiente año participa y al siguiente año se sigue clasificando así que confiemos, seguimos teniendo a Rafa él sigue queriendo competir ya ha vuelto <risa> ha vuelto 10.000 veces eh, Nadal es el ave fénix de este deporte, sin duda alguna porque eh, es capaz de reinventarse y sobre todo de volver de volver, volver, volver y seguir luchando si les sigue gustando con lo cual yo solo espero que sigamos o que podamos seguir disfrutando de Nadal durante un par de añitos más no aunque parezca imposible y tal eh, confiemos, ¿no? en fin, muchas gracias por verlo, un saludo y hasta más ver adiós